Hola Cáncer, ¿cómo estás el día de hoy? Me encanta estar aquí contigo, compartir este espacio de Biosabiduría Ancestral y sobre todo felicitarte porque eres el primer signo que el día de hoy estamos entregándoles su guía mensual para noviembre esta guía para tu alma en donde deseo encuentres una respuesta sobre aquellas situaciones que estés experimentando que seguro estoy te están llevando hacia un nivel más alto de evolución y que te pido por favor confíes en que así como estás viviendo el día de hoy es justo lo que requieres vivir para tu trascendencia, para tu evolución. Cáncer, bienvenido, bienvenida, te voy a quitar un poquito por acá, eh, deseo te vea súper bien, si no bueno. Haremos lo posible porque siempre estés apareciendo en este video, cáncer. Bien, recuerda que esta es una lectura general, por lo cual puede o no ajustarse totalmente a tu vida. Toma lo que resuena en tu alma, en tu corazón. Actívate, toma acción de aquello que hayas recibido en tu corazoncito como vibración. Porque eso te va a llevar al siguiente nivel de... Evolución de conciencia y sobre todo vas a poder generarte la vida que mereces en estos momentos Cáncer, estamos en el mes 11, la perfección, el equilibrio de todo este año ¿Cómo te has sentido? Cuéntame Vas muy bien cáncer, tienes en tu presente el espíritu del lugar Continúas con el abrazo triste Tienes la carta tocando fondo en presente. Ahorita te voy a decir qué es lo que sucede para este mes, ¿ok? En resistencias o lo que hay que sanar en tu vida. Tienes estas tres cartas. No te preocupes si no se ven completamente. Ahorita una por una la voy a ir poniendo enfrente de la cámara para que sea más fácil y comprensible. Y bueno, en esta ocasión... Te, te quiero... Primero, suscríbete. Recuerda suscribirte, activar la campanita, eh, dejarnos tus comentarios. Me encanta saber que estás aquí, sentirte cerca. Te voy a quitar un poco. Sentirte cerca, tu calorcito rico, tu amor, ¿ok? Vamos, vamos a empezar. Este mes vamos a... Este video más bien, vamos a hablar de... Tu presente, cómo te va a ir en el dinero, cómo está eh, la parte del amor, de las relaciones ok, Lo vamos a juntar y lo vamos a hacer un poco rápido Porque te tengo una gran noticia Vamos a estar en un entrenamiento durante un mes Así que nuevas cosas, nuevas noticias, nuevo contenido Vamos a estar ofreciéndote a partir de diciembre No te lo pierdas, va, va a estar buenísimo Buenísimo, buenísimo, bien, vamos a ver qué te dicen el día de hoy tus arcángeles Te pido por favor que cierres tus ojitos, me regales una sonrisa de oreja a oreja Y visualices aquella situación en la que quieres recibir respuesta Haz una pregunta breve, directa, clara, ok, no hagas mil preguntas en una sola Solamente una, para que puedas recibir esa guía Vamos a iniciar, gracias por cerrar tus ojitos, ya los puedes abrir si así lo deseas Y si decides escuchar toda esta información con los ojos cerrados, también es perfecto Bien, cáncer En este momento, en esta situación en la que te encuentras hoy Lo importante es que nunca dejes de confiar en ti Y sobre todas las cosas que creas que eres una persona ya sumamente bendecida estás acompañado acompañada de tus arcángeles en este momento estás acompañado acompañada también muy fuerte del arcángel Miguel a él le puedes pedir que te ayude que te mande claridad para que puedas eh, saber qué acciones y qué decisiones tomar el espíritu del lugar nos habla de esa conexión que estás teniendo más fuerte con tu alma, con tu autenticidad. Y por ahí, si tienes oportunidad de revisar los, los videos anteriores, te hablaban de conectar con el alma. Tanto en la parte emocional como en la parte material. Sigue con esa conexión, sigue trabajándola. Tienes el número 4 que inicia con esta con esta lectura, este número que aparece en la parte de arriba Y este número indica que es un momento de nuevos inicios, nuevos comienzos Pero comienzos más conscientes, más responsables Ok, estás en un, eh, estás en un momento cáncer en donde la seguridad te acompaña Te estás sintiendo seguro, segura sobre las decisiones que hay que tomar Es importante cáncer que antes de tomar una decisión Medites si te da paz, si sientes esa paz en todo tu cuerpo, esa tranquilidad y esa emoción O solamente es un pensamiento en tu mente que te dice que posiblemente te puede dar paz Ahí estará la diferencia sobre los resultados que vas a tener en este mes de noviembre ¿okay? Este mes se abre... Eh, a este mes le corresponde el número 11, el equilibrio, el crecimiento espiritual, la conexión con tu ser. Entonces, tú ya has venido trabajando toda esta información, esta conexión con tus emociones, esta eh, sí compartirlas y sí sentirte feliz, sentirte amado, lo has estado sintiendo. No dudes que eso es lo que realmente mereces y lo mereces en toda tu vida. Te acompaña también en este presente la carta del abrazo triste. El abrazo triste nos habla de aquellas situaciones y posiblemente estés en una situación en la que estás experimentando un encuentro contigo mismo, contigo misma. Estás reconociéndote, reconociendo lo que sientes, lo que te ha estancado. Estas situaciones que ya requieren ser sanadas, por ejemplo, mmm, me llega mucho esta parte de una relación muy fuerte, puede ser relación de pareja, en donde no has tenido o no habías tenido la capacidad y la voluntad de entregarte totalmente a tus emociones y de externarlas, lo que sientes, lo que te gusta, lo que no te gusta, y al haberlo albergado tanto tiempo en tu interior y hoy eh, estar en esta disposición de soltarlo, de liberarte, puede ser que tengas acciones y actitudes un poco toscas. Eh, toscas me refiero a, a hablar golpeado, a de repente sentirte muy enojado, enojada y gritarlo, como si tuvieras este vasito ya lleno y entonces ya no le cabe más y, y al no caberle más se empieza a, a derramar el líquido. Así está sucediendo posiblemente con tus emociones cáncer. Quiero decirte que, eh, por un lado, no te sientas mal porque lo que estás haciendo es liberar emociones. Por otro lado, sí es muy recomendable que antes de dejar que esa emoción estalle o se derrame, reconozcas que la estás sintiendo, pidas un espacio a las personas involucradas para que tú puedas estabilizarte, para que puedas sentir, para que la puedas sanar. ¿Por qué? Porque es importante cáncer mencionarte que ante esta situación en donde las emociones están ya saliendo, puedes eh, llegar a lastimar a alguna persona externa a ti. Y aquí lo que tratamos de decirte es que para evitar todos esos sentimientos de culpa, es importante que antes de expresarte totalmente en una emoción densa, primero... Pidas un espacio y entonces si sí, tú solito contigo mismo la sanes Si sí hay que llorar, si sí hay que gritar, si sí hay que mentar madres como decimos aquí en México eh, Hay que hacerlo, solamente hay que hacerlo contigo ok. De esta manera vas a empezar a sanar desde adentro Acuérdate que tu 1% es lo que a ti te corresponde Tomar responsabilidad de tu vida, de tus emociones Dejar de culpar a los otros, a los demás Porque en realidad ellos solo son un reflejo de lo que tú estás sintiendo por dentro Ha llegado el momento también cáncer De que comprendas que ya no hay más hacia dónde ir En, ese en, esta, en este aspecto de guardar tus emociones De guardar tus verdaderos deseos Es como si ya hubieras tocado fondo con esta carta Tienes el número 10, que es un número en donde nos hablan de nuevos comienzos, nos hablan de un inicio más consciente, ¿ok? Esto está totalmente amarrado porque te sientes... Mmm, puede ser que te sientas como ya haber llegado a la pared, como encontrarte en un camino sin salida, ¿ok? Como dice la carta, tocando fondo... En cualquier situación, en cualquier aspecto de tu vida Y esto puede ser que hasta en los negocios eh, cáncer Estés como sintiendo que algo le falta a tu empresa O algo le falta a tu emprendimiento O al lugar donde estás trabajando en estos momentos Te corresponde conectar con esta esencia Te corresponde Hablar de tus verdaderas eh, decisiones, de tus verdaderos deseos en estos aspectos, con las personas que te rodean, las personas clave, ¿ok? Para que juntos encuentren la mejor forma de irse hacia arriba, ¿ok? Una vez que tocas fondo, la única manera de salir de ahí, pues es viendo hacia arriba, dirigiendo tu mirada al cielo, Confiando en que arriba es mucho mejor que lo que hoy puedes percibir en ese huequito en el que te metiste ¿Cómo vas a salir de este de este posible fondo en el que te encuentras? Como te decía, primero es importante que sanes tus emociones Llórale, eh, háblalo Te va a servir mucho si te... Uh, si tienes la posibilidad de unirte a algún grupo en donde las personas busquen esta sanación espiritual, busquen este eh, liberar de emociones, te ayudará mucho a integrarte a uno de estos grupos, puesto que a través de sus experiencias también, tú te vas a dar la oportunidad de aterrizar tus ideas, tus emociones y sobre todo tienes la oportunidad de sanarlas. Ahora, esto te lo comentan en este presente y es importante que lo consideres porque aún hay resistencias que trabajar y estas tres resistencias o estas tres cartas que nos entregan el día de hoy tus arcángeles nos dicen le tienes la laguna sagrada de cabeza iniciando con esta serie de resistencias y es no le tengas miedo a sentir cáncer Eres un signo, eres una energía totalmente amorosa Totalmente entregada Totalmente eh, preocupada por el otro, por la otra Sin embargo, de repente Cuando experimentas situaciones Que pueden como dolerte un poco O pueden, se, puedes sentirte lastimado con aquellas acciones Tiendes a ser muy resentido Y ante esta energía de resentimiento evitas seguir con unas eh, con, con esas relaciones evitas como volver a caer en este en esta emoción como si no quisieras fluir como si te apegas tanto a, a aquello que te lastimó que no le permites a las otras personas acercarse de nuevo para Quizá ofrecerte una disculpa, quizá hablar para que ambas partes se den cuenta de lo que realmente sucedió. Es como si te cerraras. Y hoy te dicen, es momento, cáncer, de abrir las puertas a una comunicación consciente. En donde la escucha es muy importante para que tú puedas empezar a generar un equilibrio. En esta carta de la escucha tienes el número 53, que reducido a su... Eh, expresión individual es el número 8, el número 8 en donde el equilibrio material, el equilibrio eh, financiero también está muy de la mano con esta escucha, puesto que si tienes algunos temas o has tenido algunos temas en tu parte económica, no importa si eres empresario o empresaria, emprendedor o trabajas en alguna empresa, este esta oportunidad de tener esta comunicación con las partes involucradas en donde te dediques a escuchar más que a hablar, vas a poder abrirte a nuevas opciones, ¿ok? Vas a descubrir algo de ti que está bloqueando ese avance. ¿Qué puede ser que te esté bloqueando ese avance? <coughs> Mira, en tus relaciones... Así como eres de entregado o entregada, también así si hay algo que sentiste que te lastimó, así te cierras y evitas hablar de ese tema. Y esto es importante comentártelo cáncer porque en este momento te dicen tus arcángeles, no está sucediendo realmente nada y en esas situaciones que experimentaste que han causado algo de dolor, en realidad fueron solamente tu percepción. Te recomiendan, te recomendamos que con aquellas personas en las que te has sentido lastimado o lastimada Entables una comunicación desde el amor Desde tu verdadera esencia y desde lo que realmente quieres transmitir a la otra persona No porque la otra persona sea aparte Sino porque de esta manera tú estás sanando tu corazón Ábrete también a escuchar al otro No juzgues Tienes la carta abierta de par en par de cabeza y esto quiere decir que a veces te resistes cáncer o tienes esta mmm, predisposición a juzgar al otro antes de escucharlo. Eh, nos dicen también que en, ante estos prejuicios... Lo único que se hace presente es el miedo a ser realmente auténtico, auténtica, el miedo a reconocer al otro como una parte importante del universo, como una parte importante también de ti, puesto que te ha mostrado el camino a seguir para tu evolución, cada una de las personas que te encuentras en el camino cáncer, no es una casualidad. En realidad, estas personas ya las habías elegido antes de llegar a este mundo para que te vayas directamente hacia tu evolución. ¿Ok? Vamos a ver qué te dicen en cuanto a la parte del dinero. ¿Ok? Tienes... La primera carta que nos sale en la parte económica tiene detalles de cabeza. Ahorita te digo qué significa. Los voy a ir poniendo aquí porque el alcance de la cámara que hoy tenemos es cortito. Sin embargo, eso no nos impide estar contigo, estar transmitiéndote esta guía por parte de tus arcángeles. Recuerda pedirle y acercarte a Miguel Arcángel que está hoy contigo. Muy de la mano y a él le encanta... Le encanta que le pidas ayuda, cáncer. Tienes la chispa de cabeza. Qué padre esta carta. Tienes el mago de la conciencia. Y con esto en la parte económica cáncer te dicen lo siguiente. Primero, suelta la exigencia. Tanto la exigencia para ti como para las personas con quienes estás laborando o las personas eh, que trabajan para ti. Si bien es cierto, es muy importante eh, tener este sentido de calidad para lo que entregas a otros como servicio, también es muy importante comentarte que en el mundo espiritual, la perfección en realidad es únicamente una autoexigencia de lo que aprendiste en el mundo terrenal como debían de hacerse las cosas. A través de ese sentido de exigencia, de perfección que fuiste aprendiendo, de repente fuiste dejando de lado la chispa divina que tienes, la chispa, la entrega, la autenticidad, eh, el disfrutar de las cosas. Y en este momento, en la parte económica, Cáncer Es importante decirte lo siguiente Te han estado enviando, te hemos estado enviando diferentes mensajes a través de imágenes, palabras, frases o canciones En donde queremos compartirte ideas que puedes implementar en tu lugar de trabajo Y esto es a cualquier nivel, seas empresario, empresaria, emprendedor, eh, trabajador te han estado enviando mensajes, te han estado enviando ideas en las que tú puedes implementar para que te expandas, para que adquieras mayor experiencia y para que a través de esa experiencia expandida puedas empezar a generar diferentes ingresos. Solo que de repente te has bloqueado o has bloqueado estas ideas, estos mensajes por, por medio de la duda. Es decir, cáncer, de repente te nos vas al será Y si no funciona Y si no es para mí Y si solo me lo estoy imaginando Entonces todas esas dudas que vienen de tu mente Les has estado haciendo más caso Y es por ello que no, puedes, no te abres a recibir esta información Tienes eh, también en esta parte de los negocios O de la parte económica Cáncer, es muy importante que este mes Que es el mes del equilibrio Evalúes qué es lo que realmente quieres obtener de tus negocios o de la forma en la que estás generando ingresos. Te piden también que siendo ya el último casi el último día del año en donde empieza todo mundo a pensar lo que sí hizo, lo que no hizo, qué se quedó de lado, cómo andan mis finanzas, te invitan a hacer un autoanálisis no exigiéndote, no sintiendo culpa, solamente un autoanálisis de tus finanzas, cómo las manejaste durante este periodo de 2019 que va que llevamos, para que ahí puedas identificar cuáles han sido los huecos en donde se requiere acción. ¿Ok? Por ejemplo, si eres un empresario y tienes diferentes clientes con los que facturas, no sé, se me ocurre, con cada uno facturas un millón de pesos, Ah, ok. Ten, revisa cuáles fueron aquellas eh, situaciones que posiblemente estancaron que las personas te pudieran pagar. Por ejemplo, le dabas 30 días de crédito. Sin embargo, algún cliente se tomó más de 60 días. ¿Cuál fue la situación? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué puedo ofrecer para que tú también puedas activar y reactivar ese flujo de energía en el dinero? Ahora, es muy importante también que comprendas que la energía va de adentro hacia afuera. Entonces, si de repente la energía económica se estancó, revisa en tu interior cómo estás pensando y cómo estás vibrando acerca del dinero. Ok, Eso es muy importante porque si eres de las personas que sabe que factura cierta cantidad al mes, o recibe cierta cantidad al mes, pero no se ocupa en revisar cómo se está moviendo ese dinero a lo largo de ese mes para generar más abundancia, es, sería muy bueno que entonces te tomes unos días, hagas una eh, como un cierre de, de año o de mes, y entonces te hagas consciente de dónde no estás poniendo atención en tus finanzas. Y ojo, no quiere decir que te exijas y lo sobrecontroles, sino que re realizas esta conexión con la energía económica como el medio para que tú te puedas mover. ¿Por qué? Porque tienes al mago de la conciencia que acompaña estas, tres, estas dos recomendaciones iniciales en la parte económica. Y justamente te piden eso. Es momento, cáncer, de que hagas una pausa... Y en esta pausa te pongas a revisar en dónde has perdido o has eh, tenido estas ideas o estas acciones desde tu responsabilidad en cuanto al dinero que lo han estado estancando, si es que así está sucediendo. Por otro lado, si estás vibrando en energía alta y la abundancia se ha estado manteniendo activa durante todo este periodo de 2019, es muy importante que te sientes Revises tus finanzas, veas qué cantidad puedes poner al servicio de las demás personas y esto puede ser en un donativo, puede ser, eh, puede ser en un donativo en dinero a alguna fundación o puede ser algún eh, servicio comunitario en donde algo de lo que tú recibiste en este año lo pongas su, al servicio de los demás. Ok, Por ejemplo, aquí en México de repente lo que hacemos las personas es Destinar una cantidad de lo que ganamos durante el año para eh, regalar, se me ocurre, desayunos en uno de los hospitales que se ha más concurrido en urgencias. Se lleva ese servicio, se otorga a la gente y con esta acción desde la genuina intención del compartir se reactiva y se activa aún más la abundancia. Okay, entonces, es muy importante que hagas esta conciencia cáncer en cualquiera de los dos escenarios en los que te encuentres Para que actives y mantengas activa esa abundancia Vamos a ver qué te dicen en la parte de las relaciones Para este mes, recuerda que durante noviembre vamos a estar en... En un entrenamiento espiritual bastante bastante lindo e intenso Así que vamos a estar entregándote la siguiente recomendación, la siguiente guía hasta el mes de diciembre Y me emociona tanto saber que estás aquí y que en su momento estaremos listos para darte lo mejor ¡Qué bueno! Vamos a entregarte el día de hoy con todo Tienes... Los estoy poniendo encimados porque bueno, te comentaba en un inicio que el alcance de la cámara es un poquito corto, pero eso no nos detiene para entregarte toda la información. Tienes la soledad en relaciones, tienes también la protección del tesoro y eso también se amarra, me están diciendo, con la parte económica y ahorita vamos a ver por qué. Tienes finalmente la fuerza en relaciones A ver, cáncer, posiblemente ante lo que te decían en un inicio con las cartas iniciales Lo voy a mover un poco para que puedas verlas Te decían que en su momento y en tu vida puede ser que hayas llegado a tocar fondo Posiblemente también en relaciones, puesto que necesitas trabajar esas emociones que no has hablado Como liberarte, como abrazarte tú mismo, tú misma para que entonces hagas ese espacio y se dé una sanación a nivel general en toda tu vida, ¿ok? Ahora, te dicen eso porque en tus relaciones específicamente, en aquella que esté más fuerte en estos momentos en tu vida, es importante que seas lo más transparente posible en este mes cáncer, que te muestres tal cual eres, ojo, Tal cual eres desde el amor, es decir, si estás sintiendo enojo, no vas a ir a tumbarle la puerta al vecino solo porque esa es tu autenticidad. No, eso viene del ego. Solamente se te pide ser contigo mismo, primero, transparente. ¿Qué estoy sintiendo? Ah, estoy sintiendo tristeza. Ok, quiero sacarla. Ok, entonces me, me pongo en disposición... Est, con este super poder superior en el que tú creas Le pides ayuda Le pides al arcángel Miguel A ver, Miguel, ayúdame A sanar esta tristeza Porque tal vez no estoy identificando Qué es lo que lo dispara ¿Por qué me siento triste? Y entonces te sientas Haces una pausa Y dejas que la emoción fluya ¿Ok? De esta manera En esta soledad que te están pidiendo Te dicen también no es momento para tomar decisiones desde la mente, desde el, el, desde el ego, desde el miedo ¿okay? Si por ahí has estado pensando en mandar a todo mundo por un tubo Si has estado pensando, ¿okay? una cosa es pensar y otra cosa es sentir si has estado pensando terminar tus relaciones solamente porque el otro o la otra no te ama como tú quieres y estás en esa exigencia que te decían que es importante soltar, te invitan a hacer una pausa, a hacer un espacio para que puedas encontrar cuáles son los detonadores en tu vida que hay que sanar. Sobre todo porque mira tienes la protección del tesoro. Y esta carta en relaciones nos indica que estás tan ocupado En que nadie se dé cuenta de lo que realmente sientes Que estás dejando de lado, no sé si alcances a ver Por aquí hay un diamante Estás dejando de lado, te estás olvidando De aquellos diamantes que tienes como compañeros en tu vida Te invitan también a reconocer cáncer que Así como tú estás en este camino de evolución aprendiendo qué es el amor, aprendiendo cómo amar, aprendiendo cómo tú es tu forma de amar, así está en nosotros también cáncer. Entonces te invitan también a no juzgar esas formas y antes de juzgarlas revisar qué es lo que se está moviendo adentro de ti para que se dé esta sanación. Una vez que tú digas o que te identifiques qué es lo que se mueve adentro de ti, solitas las piezas del rompecabezas se van a mover para que te dirijas hacia la evolución. ¿Por qué? Porque eres fuerte, tienes la interés, tienes las ganas de entregarte. Tienes esta chispa en donde... Tú mismo, lo ha, tú mismo, tú misma lo has comprobado, cuando te has entregado desde el amor, cuando has sido fiel a ti mismo, a ti misma, en tus sentimientos, en tus emociones, cuando has dicho sí, cuando sí quieres decirlo, cuando has dicho no, cuando tu alma te dice no es momento y te has hecho caso, te has dado cuenta que esas piezas en tus relaciones solitas se hacen más fuertes, solitas se... Muestran también en autenticidad cáncer Entonces es un muy buen momento para que hagas también Este chequeo en tu conciencia Esta sanación, este reconocimiento de eh, tus emociones Para que las liberes, para que no te enfoques en un en un Tesoro guardado en tu interior Dejando olvidados los diamantes que tienes como compañeros Te decían hace un momento Ok cáncer, vamos a ver ¿Qué te dicen en este momento? Como mensaje final Cierras con cobrar vida En este liberar de emociones es importante que recuerdes que... No existe un equilibrio mental y material si no está amalgamado, es decir, si no está integrado con el equilibrio espiritual y emocional. Con esto te invitan a reconocer que hay sensaciones y emociones que sanar. Es importante, cáncer, que en estos análisis que te pidieron a lo largo de este video... Te pregunto, te des cuenta que cuando analizas tu vida, a veces eres capaz de observar cómo has crecido, cómo has evolucionado con el paso del tiempo. También te dicen que es posible que a lo largo de este periodo de 2019 que llevamos hasta el día de hoy, es posible que te hayas despojado de pieles o de identidades y que hayas creado otras nuevas, como estas máscaras de, no sé, se me ocurre, el bueno, la buena, el bonito, la bonita El doctor, la doctora El empresario, el trabajador Como todas estas etiquetas eh, Y al darte cuenta De que eso no te ayuda O de que eso solamente En la sociedad es una ilusión Para darle prestigio a alguien Te dicen que Posiblemente también pusiste Unas nuevas a lo largo de este año Algunas de ellas te llevaron a madurar en aquellas ideas que albergabas sobre ti mismo, sobre ti misma y sobre el mundo que habitas. Ahora aquí es muy importante que revises cáncer desde dónde estás vibrando, desde el miedo, desde el amor, sobre tu persona, sobre ti mismo, sobre ti misma. ¿Te la estás creyendo como hijo de ese poder superior en el que creas? ¿O te sientes tan indigno que esa misma mentalidad te está llevando al estancamiento en todos los aspectos de tu vida. Por hoy, sabes que las cosas llevan su tiempo y que el programa, o es decir, tu camino de vida, ha sido diseñado por el espíritu superior en el que creas y que normalmente, cáncer, te has dado cuenta también que ante ese plan divino o ante ese plan superior, los tiempos no están sincronizados. Es decir, tú quieres algo en, en este momento y el universo o el poder en el que creas te dice, no, espérame, todavía no es tiempo, aguántame tantito. Ya va, ya se está cocinando, pero a ver, Cáncer, no me, no me presiones, si no, no se cose bien. Eso es lo que te dicen en este momento con esta carta de cobrar vida. Esta carta indica que un sueño que llevas albergando desde ya hace mucho tiempo está comenzando a dar señales de vida. Y eso es muy bueno, Cáncer, sigue por donde vas. Debes tratar eh, de no engatusarlo ni de moldearlo según tus deseos. Suelta la exigencia, suelta esas exigencias, cáncer. El espíritu o ese poder en el que tú creas también eh, sabe cuál es la mejor forma de manifestar este sueño y tu vida puede ser todavía mejor de lo que llegas a imaginar. En este momento, cáncer, Noviembre es el momento de mostrar devoción y sobrecogimiento De mostrarte con confianza, con fe Deja que el camino Deja que todo lo que te vas a encontrar en el camino Que ya ha sido detallado por aquel poder superior Se manifieste Disfruta el camino Disfruta los detalles Cáncer, sin exigencia Felicidades Vas a, vas a vivir un mes en donde si tú te lo permites, si te pones en esta de, de disposición de sanar, tus piezas en todos los aspectos de tu vida se van a mover a tu favor. Gracias por estar aquí, cáncer. Te, eh, te mando un fuerte abrazo de mi alma a la tuya. Te mando muchas bendiciones desde mi corazón. Deseo que en este momento hayas encontrado respuestas para este mes de noviembre. Recuerda suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Te amo con todo mi corazón. Gracias.